Bienvenido o bienvenida al curso de negociación y resolución de conflictos que en nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a través de su plataforma Aula Virtual tendré la oportunidad de presentar. Soy el docente de la asignatura Pablo Díez Benevitz académico de la Escuela de Negocios y Economía de esta Casa de Estudios. En el curso de Negociación y Resolución de Conflictos se aprenderá, por parte de ustedes, qué es la negociación, qué elementos de arte propios de la negociación eh, permiten comprenderla, los elementos constitutivos, los requisitos que se exigen para llevar adelante una negociación y, por supuesto, el proceso que permite ir avanzando en esta, desde planificarla enfrentarse cara a cara con la otra parte o contraparte hasta aprender en qué momento es lo más adecuado para comenzar a cerrar o finalizar el proceso de negociación. Comprenderán todos ustedes, sin necesidad todavía de tomar el curso, de que la negociación es parte inherente de nuestra vida cotidiana. Negociamos permanentemente. Los hijos con los papás para pedir permiso ¿ah? para salir a alguna fiesta, algún cumpleaños, también, eh, no solamente entre hijos y padres, a nivel de eh, vecinos, familiares adicionales. Y desde luego en el mundo de negocios esto es bastante frecuente. Hay negociaciones con proveedores, con distribuidores, con el sindicato, entre jefe y subalterno. Es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Bueno es, por lo tanto, aprender un poco más de qué se trata esto. No crea usted que la negociación es un arte místico del cual no sea posible aprender algunas reglas. En nuestra asignatura aprenderemos las reglas básicas que están detrás de un proceso de negociación. ¿Cómo es posible descomponer el modelo en distintas fases? Desde la preparación, que comienza por definir los asuntos, ítems susceptibles de generar conflicto, hasta planificar una estrategia de negociación. Se aprenderá en esta asignatura cuáles son los enfoques para plantear una estrategia de negociación dentro de las distintas combinaciones. También será interesante observar cómo avanzar en esa negociación cara a cara con la otra parte. Esto va desde comunicar las posiciones iniciales y empezar a tender el puente que permita unir las posturas de ambas partes al inicio. No es fácil. Hay que aprender el esquema de concesiones, cuál es el ambiente adecuado, cómo es el proceso de comunicación más conveniente, todo lo cual depende del tipo de estrategia que previamente se defina, la cual además está sujeta a un posible feedback o revisión. También aprenderemos cómo se finaliza una negociación, esta, esa etapa tensa de las últimas concesiones, que son más dolorosas, y los diferentes aprendizajes involucrados en cada una de las etapas. Quedan por lo tanto bienvenidos y ojalá se interesen, será un curso provechoso para ustedes. Muchas gracias.